Saludos amigos, seguimos en esta cobertura especial enfocado Fitur 2022 desde Madrid, España. Desde la sede de FIMER, donde en el stand de República Dominicana, el ministro de Turismo, las autoridades, firman para continuar desarrollando el turismo en República Dominicana. Nosotros estaremos dando cobertura completa a la firma de este importante acuerdo. Así que pendiente porque en unos minutos estaremos ya dando formar inicio a la firma de este acuerdo. Es un placer que nos acompañen. Recibimos en el día de hoy al excelentísimo Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana. Junto a él, el Honorable Ministro de Turismo, el señor David Collado. Y nos acompaña el distinguido señor Jorge Schoenenberger, CEO de Viajes, el Corte Inglés. En el día de hoy firmamos un importante acuerdo de cooperación a través del cual estaremos ejecutando acciones conjuntas para la promoción de nuestro país. La República Dominicana de mano de la prestigiosa agencia El Corte Inglés Viajes. Cedemos inmediatamente la palabra al Ministro David Collado. Como parte de todas las negociaciones y los acuerdos que estamos realizando para fortalecer el turismo en la República Dominicana, estamos firmando este acuerdo con un prestigioso y futuro operador en España, el Corte Inglés, así que de inmediato procedemos con la firma que estén en este momento tan importante para la República Dominicana en donde establecemos un acuerdo de cooperación ejecutando acciones para promover la República Dominicana a través de la prestigiosa El Corte Inglés. Nos acompaña de parte de esta entidad el señor Jorge Schoenenberger, CEO de Viajes El Corte Inglés. Este acuerdo se da dentro del marco de las actividades del FITUR 2020 y será de gran provecho para nuestro país. Este acuerdo garantiza más de 200.000 extranjeros en República Dominicana. Enhorabuena para la República Dominicana, enhorabuena igualmente para el Ministerio de Turismo. Presidente, ¿cómo se siente con la firma de este acuerdo? Muy bien, todo muy bien, todo ha sido muy exitoso y lo que estamos logrando es que vayan más turistas, más turistas, más inversiones, más inversiones, más empleos.